Hola, mi nombre es Michelle Tirira y en esta ocasión vamos a ver herramientas y estrategias para el desarrollo de la comunidad de aprendizaje virtual. Muchas de estas estrategias y herramientas están basadas en los cursos de conexiones que a su vez se basan en el curso de Neuroscience of Learning dictado por Tracy Tokuhama Espinosa en la Universidad de Harvard Extension School. Vamos a ver primero la importancia de crear una comunidad de aprendizaje las herramientas y de ahí las estrategias y un resumen. Nos vamos a enfocar en, justamente como les decía, en herramientas digitales y estrategias de comunicación e interacción que faciliten el desarrollo de una comunidad de aprendizaje amena y cohesionada, que es importante esto para el aprendizaje. Es importante formar una comunidad de aprendizaje primero porque motiva a los estudiantes a ser parte de esta comunidad. Les motiva a participar, a hacer las actividades, a tener una, un buen ambiente eh, en el curso. Genera un sentido de pertenencia, porque si es que el estudiante se siente cómodo y motivado, se va, a hacer, va a sentirse que es parte del grupo, va a sentir como que es algo suyo y esto a su vez va a, tener, va a generar que los estudiantes tengan una buena actitud hacia el curso. Hay otro punto importante que es que genera una colaboración. Como dice Tokuhama Espinosa, uno más uno es tres. Es decir, que si un estudiante tiene una idea y otro estudiante tiene otra idea, al unir estas ideas se hace una idea mucho más grande, hay un mayor aprendizaje. El siguiente punto es que mejora la experiencia educativa, porque al tener estudiantes que estén motivados, que se sientan parte del grupo, que sean colaborativos, que hace que haya una, una mejor experiencia en el aula y esto también resulta en que mejora los resultados de aprendizaje ahora vamos a ver las herramientas las encuestas anónimas de retroalimentación son cuestionarios breves justamente anónimos que nos da información valiosa sobre la opinión y las necesidades de nuestros estudiantes esto nos permite hacer correcciones oportunas al curso, ya que esta encuesta no, sol, no se pone al final del curso, sino en cada módulo o en cada unidad o en cada semana, dependiendo cómo ustedes manejen su clase. De esta manera, nosotros tenemos una retroalimentación constante y como les digo, esto, puede, esto nos ayuda a que hagamos correcciones oportunas. Y esto da la sensación de que la opinión de los estudiantes es importante para ti. Los foros de discusión son justamente espacios para el intercambio de ideas, de experiencias, ya sean profesionales y personales. Por eso en los foros de discusión no solo se piden cosas de contenido, sino también que relacionen esto con, con las experiencias. Además de crear una conexión con el material de la clase y sus vidas, eh, ya sea profesional o personal ayuda también a construir una comunidad de aprendizaje más fuerte, ya que entre los mismos estudiantes pueden encontrar similitudes o, o sugerencias de, de ciertas prácticas que les pueden ayudar en su vida diaria. También están los foros de preguntas logísticas. Estos son espacios para hacer preguntas sobre la logística del curso, es decir, sobre quizás cómo funciona algún, alguna cosa de la plataforma o de la fecha de algún calendario, o quizás dice este enlace, este enlace no está funcionando, o, o algún, algún aspecto logístico, como dice su nombre. Y eh, lo bueno de esto es que no solo conteste el docente, sino que hay que dar apertura a que los mismos estudiantes puedan contestar. De esta manera también se genera este sentido de colaboración. Y eh, se crea como un ambiente de apertura, entonces hay espacios para todo e incrementa la presencia del docente y contacto con los estudiantes, ya que de esta manera se crean varios espacios donde el docente contesta o donde está presente el foro de recomendaciones. Este espacio es en cambio para que los estudiantes compartan artículos o algún otro material que consideren útil para sus compañeros. Quizás yo como estudiante quizás sé que mis compañeros están trabajando en un proyecto de reciclaje o del agua y demás, yo no, pero quizás este material que encontré lo puedo compartir en este foro de recomendaciones, si sí les puede servir. Entonces, de esta manera no solo se queda en, en encontré y es para mí, sino crea este sentido de solidaridad, de colaboración. Y también esto ayuda a construir la comunidad de aprendizaje coherente y, y como les digo, solidaria. Y personalice el aprendizaje porque puede haber recursos de todo tipo dependiendo de cuánto han compartido los estudiantes. Por eso es importante también hacer que ellos eh, sepan de este espacio y, e incentivar a que, a que lo usen. El correo electrónico interno es otra de las herramientas que se puede utilizar para recordatorios, aclaraciones puntuales o también para asuntos personales de los estudiantes. Nosotros sugerimos manejar el correo interno de la plataforma, si es que están utilizando una plataforma o un solo correo, porque si es que utilizamos nuestro correo personal, a veces también tenemos el correo institucional y el correo de la plataforma. Eh, entre tantos correos, a veces nos podemos perder. Eh, le dice profesor, profe, si sí le mandé a su correo, ¿a cuál correo? Al de institucional o al personal o al de la plataforma. Entonces, nosotros sugerimos siempre tratar de mantener las comunicaciones dentro de la plataforma. Es solo una sugerencia para que a mediano o largo plazo tengamos evidencia de todas las comunicaciones o todos los mensajes que se han enviado y no nos toque ir buscando de, de herramienta o de plataforma por plataforma. Los anuncios también son noticias o avisos que generalmente se incluyen en la página de inicio del curso. Eh, suelen ser pequeñitos con alguna, alguna cosa puntual y también ayuda a mantener informada a la comunidad sobre asuntos, eh, cambios de fecha de alguna actividad, algún recordatorio, alguna, alguna cosa así breve. Otras herramientas del el chat. Durante la clase sincrónica. El chat es importante porque fomenta la participación de los estudiantes durante la clase sincrónica. A veces tienen un poco de, de timidez o recelo de hablar en la clase, pero por el chat quizás lo quizás ya es más fácil para ellos comunicarse. Si bien un estudiante no está activo en la, en la videoconferencia como tal o en la clase sincrónica, pero vemos que está activo en el chat, entonces sabemos que está poniendo atención, que está presente ahí. E, y también incrementa la colaboración de los estudiantes, puesto que a través del chat también pueden compartir recursos o materiales que, que aporten a la clase. En ocasiones eh, he escuchado de docentes que deshabilitan el chat porque dice, se entretienen entre ellos puede que sí se entretengan un ratito pero si es que nosotros le damos un buen uso de, del chat o las reglas del chat pues podemos más bien aprovechar de esta gran herramienta y como hacemos en nuestras clases incluso los grabamos y los ponemos a su disposición quizás ahí hay un link o algún recurso que ustedes querían ver y que no pudieron ese rato copiar pues Van a la grabación del chat o al, o al archivo del chat y pueden ver ahí. Ahora vamos a ver las estrategias. Al inicio del curso siempre o unos días antes siempre es importante enviar un mensaje de bienvenida Para que motive al, a ir al, al curso o motive a participar en el curso, quizás presentarse un poco como docente. La siguiente estrategia eh, es que incentivemos a los estudiantes a que completen su perfil en la plataforma, incluyendo una foto. De esta manera no solo no solo queda el, alguien, un nombre por ahí, sino hay una foto hay un, para demostrar que hay una persona detrás de, de, ese, de ese nombre. De igual manera, como complemento a lo otro, haz que se presente cada participante en la primera clase sincrónica o a través de un foro. De esta manera también es importante que se conozcan entre ellos quiénes son, de dónde vienen, qué les gusta hacer quizás o qué no les gusta. Otra estrategia es que se explique las normas y expectativas del curso durante la primera clase sincrónica. Hay docentes que incluso las normas las, eh, con, las establecen con sus alumnos y... Eh, no solo viene el docente y le explica las normas, sino más bien dicen cuáles cuáles creen que deberían ser las normas de convivencia para la clase. Entonces, de esa manera eh, se, se creen conjunto las normas y de igual manera las expectativas. Depende cómo se maneje esto, pero es importante que esto se haga al inicio del curso. Otra estrategia que siempre, siempre menciona Tokuhama Espinosa es que se llame por el nombre a cada participante. Por eso es importante que en, el, en las videoconferencias tengamos nuestro nombre. De esta a veces tenemos muchos alumnos y quizás no nos acordamos. Si es un grupo pequeño quizás es más fácil. Pero en grupos grandes o si manejan ustedes varios grupos, es un poco más difícil acordarse de cada nombre, pero si ya tienen el nombre ahí, es mejor. Y para complementar esto, nosotros solemos también pedir que se prendan las cámaras para que no solo se vea un hombre, sino también una cara. Eh, a veces los estudiantes tienen algún, algún problema de conexión y no pueden prender las cámaras, pues al menos prender un momento, saber que está ahí y volverle a apagar. Pero lo importante es que se sienta que hay una persona ahí presente y que está participando de alguna manera. Además, podemos ver qué reacciones están teniendo nuestros, nuestros alumnos frente al material que se está presentando o frente a las actividades que estamos haciendo. Entonces, puede que no hablen, pero vemos sus expresiones. Organiza actividades en grupos pequeños. Esto, según Borja, ayuda al aprendizaje colaborativo y activo de los estudiantes. Como les decía anteriormente, puede que haya estudiantes que son un poco más tímidos, pero en el grupo pequeño pues ya puede ser que hablen más o participen más. Y de esta manera también eh, ayuda a que se conozcan más entre ellos. En el grupo grande quizás no hay el, el tiempo para conocerse tanto, pero estos grupos pequeños justamente son el espacio para que se presenten un poco más, se conozcan un poco más. Y también generan discusiones más sustanciales. Otra estrategia es que habilites horarios de oficina. Puede que algún estudiante eh, tenga algún, algún problema o, o quiera alguna explicación extra, entonces se puede, se puede agendar alguna cita con, con este estudiante y de esta manera también hace que se vea como que el docente tiene apertura para eh, hablar con los estudiantes, personalizar su su atención a ellos. Eh, comunícate con tus estudiantes si es que tienes alguna preocupación, quizás algún estudiante que era muy activo de repente ya no, ya no participa o ya no envía deberes o hay algún cambio brusco, entonces es importante que el, los estudiantes o el estudiante sienta que se está, el docente se da cuenta de, de este cambio y que le va a colaborar o que, o que va a haber alguna forma de solucionar. En resumen, hemos visto la importancia de crear una comunidad de aprendizaje. Les invito también a revisar nuestra mini biblioteca donde hay más información sobre esto y de cómo influye la parte social en el aprendizaje. Hemos visto varias herramientas que ustedes las pueden, quizás muchas de ellas ya utilicen u otras las pueden implementar y también varias estrategias que, que nosotros usamos en los cursos. Eh, si ustedes tienen más, también son bienvenidos para sugerirlos. Muchas gracias y nos vemos pronto.